Bueno, primero contarle de que estoy muy contento. Compré este Ford Falcon modelo 73. Eh, está sin motor. Eh, está sin motor. Era una de las ideas comprar eh, algo que, que más o menos esté lo más barato posible y. <risa> Hermanazo gente quería del ford falcon el rincón del ford una vez más acá estamos grabando les presento el nuevo ford falcon año 66 que me compré hace una semana bueno gente les voy a dejar un par de extractos del vídeo que hice para instagram un vivo que estuvo muy bueno participaron muchísimas personas donde bueno hicimos arrancar esta bestia ya se los voy a mostrar el vídeo ¿Están preparados? Lo voy a tapar un segundito y lo muestro en 3, 2, 1... Ahí está Bueno, les presento el Ford Falcon 66 Esta es la nueva adquisición del rincón del Ford Díganme si les gusta, déjenme sus preguntas eh, Bueno, voy a contar bien qué es lo que quiero hacer con este auto Sí, porque como lo ven está bastante desmayado lo que son los golpes que tienen los costados tiene los choques fuertes pero pero pero pero lo más importante está acá y si ustedes quieren díganme en los comentarios si quieren que lo hagamos arrancar por primera vez porque yo estuve tratando de, de hacerlo arrancar y no pude pero ya me di cuenta de que eh, averigué un poco bueno ustedes saben que yo no tengo ni idea de lo que es eh, mecánica de astera digamos o era mecánica de autos viejos y me, estuve, me di cuenta de que estaba desconectada la bobina algo bastante simple pero para mí no así que bueno eh, lo hacemos arrancar en vivo les parece le falta el radiador así que yo calculo que lo podemos hacer arrancar un minutito y lo, lo apagamos como para escuchar cómo ronronea el 6 cilindros estoy decidiendo si porque mot este motor va para, para aquel proyecto sí o sí eso no se discute ya en una semana le hago el 04 y va para aquel proyecto. Y con este auto, este auto acá tengo el, el diferencial. Fíjense, múltiple escape que tengo. Con este auto estamos viendo qué hacer. Estoy pensando mucho porque plata no me sobra. A ver, este proyecto lo han ayudado eh, pocas marcas. O sea, lo está ayudando hasta ahora. Crossmaster y de buen pagio. Así que bueno. Eh, como yo siempre le he comentado, tengo otros proyectos en mi vida, no es solamente Falcon eh, Tengo mi familia, y todo esto que yo estoy logrando y comprando es gracias a las vistas de Youtube Youtube me está pagando este, y como ustedes saben, pagan en dólares, así que con un poquito de dólares uno puede hacer mucho acá Ustedes saben cómo está el dólar Así que bueno, fíjense las tan están impecables El techo, el techo está nuevo El techo está muy lindo Ahí veo que les gusta, están dejando todos los, los corazones. Así que bueno, estoy en la duda. Cualquier cosa, si yo llegase, lo llegase a vender este, al que, al que quiera comprarlo acá de Córdoba, le vendo el casco entero, así como está. O el que quiera algunos detalles, por ejemplo, de estos. Todavía tengo que decidirlo bien. El tablero. ¿Quieren que abramos el baúl? Mi canal de YouTube se llama igual que el Instagram, el rincón del Ford. El rincón del Ford. Vamos a abrir el baúl, Espero no encontrarme ninguna sorpresa. ¿Cuánto vale el casco? Bueno, el casco ponga un precio. El que quiera venir a buscarlo de abajo, les digo que está impecable. De abajo, impresionante. falso chasis, como está, fíjense, los pisos están impecables. El tender aldero está bastante bueno también. En YouTube estoy como el rincón del Ford, gente. El que quiera las manijas, todas esas cosas, el en el privado, las baguetas, todo lo que quieran. Las insignias me las dejo, vamos a abrir, esto por ejemplo también, me, esto también lo vendo. El que quiera precio dale al privado porque no tengo ni idea, pero seguro que se las voy a dar un precio. Bueno, el que lo quiera entero, dígame un precio por, Dígame alguna oferta por privado, qué sé yo. Que se lo lleva por, por 15 lucas te lo dejo, ¿no? 15, 20 lucas, ahí lo vemos, por privado, al MP. Bueno, el baúl bastante completo. Bastante completo. Fíjense, el radiador lo tengo en casa. Ah, les comento que quiero hacer de este auto. De este auto, bueno, voy a sacar el motor y voy a restaurar lo que es el motor. ¿sí? Voy a dejar cada parte del motor impecable y nueva. Ese es uno de los propósitos que tengo. Así ahí está el radiador, para golpes, impecable también, a ver quiero ver las preguntas que me han dejado, ah. chicos, el que se quiera sumar al vivo, dígame, mándeme la solicitud y vamos, esta puerta se abre, esta puerta también está impecable, implicable bueno le damos arranca o se lo sigo mostrando digamos que mecánica que sé gente estoy en Córdoba capital capital no tengo tanto acento pero estoy en Córdoba capital dale gas dale gas la caja tengo que averiguar de qué es pero me parece que es de tercera Ay. no vamos a buscar en cambio porque si no va a haber un accidente Bueno, Nasta, compré premium, no había otras, así que bueno, se va a purgar bastante el, el Falconcito. Bueno, voy a dejar el celular quieto y voy a tratar de arreglar la bobina en lo que es eh, el chat. Ahí está, positivo la bobina. donde que gracias a todos los que se están sumando, a los nuevos que han entrado, les comento que estoy presentando mi Ford Falcon del año 66. El motor va a ser para el proyecto que tenía antes. Este es un 4 bancada, un 587. Cuando me lo vendieron, lo hicieron arrancar. Y pasaron dos semanas y no, no, no quiso arrancar más. ¿Cómo no. oh, la manguera? ¿Tiene que me muestre chupada la manguera? <risa> <risa> <risa> Te la tomaste toda chingüengüencha. Es lo más asqueroso que es en mi vida. Mm. voy a dejar el, acá el, el celular manden sus corazones, manden sus likes manden los likes vamos acá, bien cheta, eh no se pierdan el arranque del Falcon vamos, eh ARRANCA arranca! Vamos Ford, loco! Yo no ah, tengo ni idea de cómo se acelera esto. Sí, estoy re contento. Se paró. Che, arrancó de uno, loco. ¿Qué onda acá? ¿Cómo tengo que acelerarlo? De acá se acelera, ¿no? Me parece. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta pero regula regula hermoso contacto, burro, vamos, vamos a ver para que no, no me quiero dar la, la electricidad, la electricidad, che, le damos una vuelta sin radiador, a ver qué, qué hace Va, vuelta. a vuelta algo tiene un chorrito en la.. ¿Cómo se llama? chupe chupe chupe revuele, revuele, regule. si sí, pasa gente que no... solo no, me está costando un poco a ver... acá ah, no, tengo una idea hay que tocarlo se le doy despacito ¡Coge la bestia! Bueno, gente, ya está. Demasiado show por hoy. ¿Está? Regula lindo, ¿no? Ya está porque no tiene radiador y, y nada. Me va a salir más cara de joda después que el A ver, loco. Está caliente la, la camisita. No, está, está frío esto. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Un ratito más o no? ¿Un ratito más? ¡Sin miedo! ¡Sin miedo al éxito! ¿Vos podés creer que... ...yo no tengo ni idea ni cuál es el acelerador? ...y acá estamos... ...ahí no, no, no sé si está perdiendo nada, ah, hasta no tengo... Está lindo el motorcito che Y acá no humea nada Ya está lubricado acá Acá adentro por lo menos se ve aceite Estoy muy contento, muy muy contento Arrancó de One Le damos una vez más, la última, la última, la última ¿Se van a almorzar, tranqui? Quiero de la cuba del carro ajá Ya me voy a poner a averiguar qué es la cuba y todas esas cosas Esos términos guerreros Querían ver fuego, me parece Che, pero ¿vieron la primera vez? Arrancó de una, eh Vamos, la última De una, listo Ahí está regulando, escucha. Escucha hermano. <risa> Coca. No voy nada encima. ¿Y a ti? <risa> está regulando hermano. Está regulando. Alta nafta, a ver, es para un ratito. Y, hermano, ¿qué me contás, viejo? Sí, le da poca nasta porque le falta la bomba. Bueno, lo no voy a parar sí o sí ahora porque mucho entusiasmo y nada se va a recalentar este... no está premium maestro no tenían super, podés creer que fui a comprar no tenían super 76 mangos también bueno loco, es que Distorte. este... es motor 187 gente, lo pagaba 29 luquitas año 66 así que bueno, ahora a meterle, cuestión de sacar el motor voy a ver a quién le consulto para saber si una caja de 4 marchas 3 calculo que primera, segunda, tercera, cuarta Ahora que no tengo ni idea okay. así que la bueno, consultar a mi viejo bueno gente vamos a cortar el video acá fíjense ah ¿qué onda con el escape? a mí me encantó el escape, yo sea, no lo había visto cómo suena porque me, me, me dieron este no sé si es múltiple 22, no tengo ni idea que también está bastante bueno pero me parece que este se va a ir a la venta porque el que tiene se escucha tremendo muy buena la camarita que tiene gracias por estar gente, ahora me voy a poner a soldar a soldar el, el mío vamos a seguir con la, con la garrafa gente, ahí me vieron renegando para hacerlo arrancar es, eh, tiene un motor 187 en cuatro bancadas la verdad que se escucha hermoso este, una de los de las ideas, o la principal idea es hacerle el 04 a este motor y pasarlo a este que es el proyecto que yo estoy haciendo de futura, me gusta bastante de futura ya le metí plata, ya lo invertí hay un par de cositas para hacerle pero bueno, este, con paciencia vamos a llegar y bueno, como dije, como dije también en el video de Instagram, eh, estos detalles los vendo, estos los vendo, todas las cosas que, que alguien necesite, me avisa, me contacta, yo soy de Córdoba Capital, puedo hacer un envío si es que la oferta es generosa. Así que bueno, está bastante completo, me impresiona mucho el estado del piso. está nuevo el piso. Este, está bastante lindo el auto. Es como para agarrarlo, poner otro motor y no renegar más. Los relojitos que se lo voy a estar sacando, me lo voy a dejar. Sincero que también. Aquí no sé que se el... Opa, esto no lo había abierto. Ajá. Impulsador. Cosas del año 66. Una rayecita Una reliquia. Pero por... Caja de cuarta o de tercera, eso tengo que averiguarlo. Un auto que está bastante completo, no sé lo que es. el carro, no sé por qué no lo no tiene puesto. Una lástima, porque si no hubiésemos dado un par de vueltas. No me voy a gastar en ponerlo. Ese múltiple escape que está a la venta, múltiple escape de un 221, bastante fachero. Este, bueno, si ya lo vemos abajo. Eh, me parece que la calidad de este auto es muchísimo más, mucho más superior que la del 73 Las cosas que hacían antes, ¿no? El escape este que está buenísimo Me encantaría que todos pudieran estar en Instagram y haber visto el vivo Fue un momento muy emocionante para mí, la saga arrancar Estuve arrancando con la bobina Luego arrancó de una. Así que, bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Les mando un abrazo gigante. Síganme en Instagram, gracias por todo el apoyo, por todo el la... aguante. Este es el nuevo Falcon 66. Vamos a ver qué maldad le hacemos, lo vendemos, lo dejamos, le clavamos el motor, el 12500. allá, la verdad, todavía no lo sé. Estamos averiguándolo juntos. Tú sabes tengo el gaucho pa'